Bienvenidos a TecVision, el programa más tecnológico de la televisión boliviana Es un placer estar con ustedes otra vez en otro día Porque hemos cambiado de día, a las personas que nos estén viendo Estamos estrenando en jueves exactamente Para estar más cerca del viernes, informales. todo respecto a lo que tenemos en tecnología Por eso vamos a empezar y comenzar este día con Tokio Así que vamos con los titulares Bienvenidos a TechVision, te acompañaremos 60 minutos para brindarte la mejor información acerca de la tecnología Hoy conoceremos más acerca de las monedas digitales junto a Abraham Covera. ¿Qué es Trader? Hablaremos de la Bolsa Boliviana de Valores Mike Hemio nos hablará de la economía y también hablaremos con los de Agitik Sobre el quinto torneo nacional de robótica FITS Global Acompáñanos, ya comenzamos. Y como escucharon en titulares, vamos a hablar más acerca de lo que es las monedas digitales. Por eso vamos a conocer más acerca de lo que es Tech Economics. ¿Qué son los Economics? El dinero se usa para todo, transacciones básicas, pagar impuestos, comprar necesidades básicas. Es el activo que controla todos los sectores de la sociedad y que a su vez es controlado por uno de estos sectores. La industria cripto llegó para otorgar este poder a las propias personas. Está repleta de activos digitales, siendo uno de los más importantes del toque. Se ha cambiado la economía y la política monetaria mundial. Ahora los propios individuos pueden crear sus propias macroeconomías. ¿Qué es un tokenomics? Para entender qué significa este concepto, primero vamos a desglosarlo. Nada más prestando atención al término, podemos ver que es una fusión de dos palabras, token y economía. Vamos a definir cada una de ellas. Token, activos o unidades de valor digitales que tienen un valor real y que pueden almacenar, registrar e intercambiar un sistema de blockchain. Toma la forma de una cadena alfanumérica que se puede regular en un smart contract o contrato inteligente y son intercambiables en todo tipo de servicios. Economía, ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento de las acciones y las decisiones de los humanos y estudia cómo esas personas, empresas y gobiernos toman esas decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Atendiendo a estos dos conceptos podemos entender que el tokenomics es la forma en que las personas administran los activos digitales o tokens dentro del sistema de blockchain. Pero este concepto va más allá de todo esto. Su objetivo principal es crear un ecosistema económico sostenido por tokens. Este ecosistema es sostenido para todas las interacciones que se producen con dichos tokens. Como hemos mencionado antes, los tokens representan activos reales. ¿A qué nos referimos con esto? Una obra de arte, un libro, una entrada, un concierto, una canción, una propiedad inmobiliaria, un coche e incluso acciones en un marco financiero. Podemos trasladar cualquier cosa del mundo real que tenga valor al mundo digital. Una de las singularidades más importantes de esto es que cualquier activo que se traslade al ecosistema digital puede ser descentralizado. Esto quiere decir que este activo deja de estar regulado por factores externos y el propietario de este token es el único individuo que tiene un control sobre este activo. Esta economía puede parecer futurista, pero es una realidad que ya estamos viviendo en nuestra vida diaria. Muchas personas han dejado de lado los sistemas bancarios tradicionales para pasar a lo digital, generando inversiones muy altas. Aunque es una realidad presente, aún está en pleno crecimiento. Y se prevé como el futuro de la economía en todo el mundo. Ahora me encuentro con Abraham Corvera. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Coquito? Primero, eh, bueno, mil gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Espero que tú también. Y bueno, hablemos de trading. Claro que eresco? sí, eres especialista en lo que es el ámbito del trading. Para empezar y calentar motores para en casita, por favor, cuéntanos qué es el trading. Bueno, básicamente el trading es eh, poder eh, comerciar en la bolsa de valores, ya... Eh, básicamente lo que haces es eh, analizar una gráfica y predecir los movimientos del mercado financiero o del activo financiero que estés eh, analizando. Pueden ser divisas como el euro, como el dólar, la libra esterlina, etc. También puedes ver eh, el tema de las acciones, ¿no? de Apple, empresas que básicamente estén cotizando en la, en la bolsa de valores. Justamente estamos aclarando que las inversiones que tú realizas es a nivel internacional, ¿verdad? Correcto. Bueno, mira, básicamente yo me he dedicado eh, a hacer trading eh, en la bolsa de valores, en el mercado forex específicamente. Mi especialidad en realidad es las divisas, euro, dólar, las que te, Bueno, todas las que te claro. puedas imaginar, ¿sí? Eh, y bueno, básicamente estoy ahí eh, durante el día analizando gráficas para sacarle un redito ¿no? En base a los movimientos del mercado. Y quería que nos comentes, Abraham, para las personas que nos ven, ¿qué herramientas utilizas para poder eh, hacer este trade Aplicaciones, todo en este sentido. Bueno, mira, eh, la herramienta principal es el broker, ¿no? Que básicamente el broker es el intermediario entre los de valores y la persona, en este caso yo, el trader, ¿no? Eh, este broker, eh, existen brokers eh, regulados y no regulados. En este caso manejo ambos. La diferencia va, eh, simple es de que regulado viene a ser del mercado Forex. Eh, ¿Cómo te explico? Es donde están los grandes inversores. ya. Pero también existen eh, brokers eh, no regulados que también ahí están Pueden ser también los grandes inversores, pero por lo general es gente que está empezando y tiene un poco capital, pero desea hacer unas pequeñas inversiones en la misma gráfica de Forex, ¿no? Así sería. Tal vez quería que nos comentes, eh, en, respecto en este sentido, ¿cómo aprendiste? Eh, cabe mencionar que la parte que puedas decir es que es lo que tú has hecho abajo el aprendizaje, pero también, ¿qué es, eh, cursos has tomado en este sentido? Mira, eh, yo eh, la verdad es que eh, he aprendido de manera empírica, prueba de error, también como se le dice, ¿no? Prueba y error, perdón. Básicamente, YouTube y demás. Pero sí, eh, bueno, esos son mis primeros pasos, evidentemente. Ya que hay un montón de información en, en, en YouTube, puedes encontrar eh, herramientas que te van a ayudar a iniciar. Sin embargo, eh, en la actualidad considero de que es importante un mentor, ¿por qué? Porque eh, el tema de la estructura, de qué deberías ver primero, es lo que realmente te va a llevar a una rentabilidad, ¿no? Es importante aclarar que eh, las inversiones en bolsa o, en, o el hacer trading en general es de alto riesgo. Entonces, es por eso que ahí entra el tema de la educación, ¿no? Te vuelvo a decir de que si bien está todo en internet, que es de la manera que yo he aprendido, ya también cuando he empezado a sacarle, como dicen, los primeros dólares, <risa> claro he empezado sí. a buscar eh, ya algunos cursos que he visto que son internacionales, ¿no? Y ya para ver la estructura ya se me facilitó más porque si bien ya tenía la idea, ya he visto que era más importante aprender y demás, ¿no? Esta sería tal vez la manera como he aprendido. Tal vez eh, mencionar a las personas que nos estén viendo que es bastante re, eh, riesgoso lo que tú estás manejando, la parte de las inversiones en Forex, porque son en divisas, o sea, se está hablando en dinero, en lo que vendría a ser el tipo de cambio. Eh, también quería que nos comentes acerca de cómo eh, inviertes, bajo qué aplicaciones eh, y cómo ha sido la tecnología te ha permitido hacer esto. Tú podrías haberlo hecho antes o después, obviamente con las limitaciones que tenemos, ¿no? Correcto. Bueno, mira, eh, te explico. Yo soy ingeniero en sistemas, entonces... Eh, a ver, generalmente esto del trading está mal visto por los multiniveles y demás, ¿no? Que existen un montón, que ya ni para qué hablar de ellos, pero... Yo sabía a qué camino ir, o sea, sabía de la, de la existencia de varios brokers. Como te digo, el principal es el MetaTrader 4, que es donde puedes operar el mercado Forex, también índices sintéticos, que es otro mercado financiero. Ya hablando de plataformas que son eh, no reguladas, pero puedes hacer trading también, vendría a estar Equo Option, eh, Pocket Option, existen varios. ¿Por qué puedes llegar? Por lo general la gente llega a esos brokers no regulados porque son empresas que te ofrecen ¿no? el servicio de, de su broker para que puedas hacer intercambio. Y obviamente el beneficio, y es una duda, ¿no? ¿Por qué voy a ganar dinero en estas plataformas? Porque así como hay gente que gana hay gente que pierde, ¿no? Y entonces ahí está el, el equilibrio, por decirlo así. Entonces, ya para no darte vueltas y llegar al punto, la manera eh, que he llegado a las plataformas es, primero, MetaTrader es reconocido si tú te empiezas a, a poner a investigar en Internet. Es lo que más suena y es el principal y el correcto en el que deberías eh, operar. Y ya hablando de los no regulados, es porque hay publicidad en redes sociales, ¿no? Equation, Pocket Option, QTEX, entre otros, ¿no? Eso. Y bueno, eh, también que, ¿qué tipos de monedas tú compras? ¿O qué tipos de monedas sugieres que compremos? ¿Eh? Claro, eh, si eh, yo quisiera invertir, ¿no? Como si yo quisiera, para correcto. las personas que nos ven también. Correcto. Bueno, mira, en realidad lo que, eh, más que comprar, es eh, se dice comerciar esto, hacer trading, ¿ya? Básicamente, eh, es decir, o predecir, pero no es una apuesta en realidad, ¿no? Vas a analizar la gráfica y ver el movimiento, de las divisas que estás analizando. Ejemplo, si yo estoy eh, eh, analizando el euro dólar, que son pares de divisas, así tal cual, yo quiero ver si va a subir el euro a unos 5 minutos, a un minuto. Si yo acierto, me llevo un beneficio de hasta un 90%. En el mercado Forex incluso lo puedes llevar a un mil, a un 3000% pero puedes quedar endeudado incluso, entonces claro, es el doble sí. filo, ¿no? Por eso existe, eh, bueno, te comentaba detrás de cámaras, el Mercado Forex es lo que me decías, puedes quedar endeudado, por eso es un poco no recomendado sobreapalancarse, digamos, pero también existe otro mercado, eh, que es el mercado de las binarias. Si tú decides eh, invertir, digamos, 10 dólares, solo vas a perder esos 10 dólares. Pero en caso de ganar, puedes ganar hasta un 90%, por ejemplo, ¿no? Que es un promedio general, que sería, ejemplo, 9 dólares. Una duda es, ¿no? Muy común que, ¿con cuánto puedes iniciar? Mucha gente piensa que, que necesitas grandes capitales, y eso depende de tu mercado. Pero la realidad es que en mercados no regulados puedes empezar con un capital de 10 dólares, que la verdad me parece un poco dinero, la verdad. Si quieres probar, evidentemente, claro. y hacer pequeñas inversiones de un dólar. Entonces, digamos, no, hago una suposición que invierto un dólar y si da y si cierto a mi, a mi análisis, a mi inversión, voy a ganar 0.90 de dólar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Abraham, para explicar un poco más lo que es el trading, recomendarles a las personas que nos estén viendo, por favor, eh, sugerirles, eh, este es un mercado muy volátil, eh, él es un experto y también das cursos. Quiero que por favor hagas la invitación para que las personas te contacten. Bueno, te agradezco por el espacio. Eh, sí, comentarles de que yo he empezado exactamente ya hace un año en esto del tema del trading. Ya lo veía bien, eh, o sea, lo venía viendo, ¿no? Ya un tiempo atrás, pero he empezado a darle realmente con toda la seriedad hace un año. Lo digo muy en serio, creo que ha sido muy, muy excepcional que a los tres meses me he vuelto rentable. Que eso es. Dicen que el trader se vuelve rentable en años. No sé si he tenido suerte o sigo con suerte, pero <risa> gracias a Dios me está yendo bien. Eh, pero ha sido también amanecidas que me he dado, ¿no? Eh, estudiando y demás. Y bueno. Pude, eh, a partir de eso eh, decidí eh, abrir una academia de trading Que netamente es virtual No, no, no doy clases eh, presenciales por el, por el cupo de gente que me habla ¿no? Ya somos casi 200 estudiantes que tengo Y nada, toda la metodología es eh, virtual y es un único pago ¿no? Les voy a aclarar algo que es muy importante eh, Existen un montón de academias de trading Obviamente no soy la única ni en Bolivia ni en ni a nivel internacional, pero sí creo tener un plus eh, y, y de verdad se los digo, por lo general las academias que te enseñan eh, pagando una mensualidad son gente que no sabe hacer trading, es la verdad, porque ellos están lucrando de, de la mensualidad y la necesidad de la gente, es la, es la diferencia que tal vez yo puedo decir que me desmarca de la competencia porque yo solo cobro un único pago que no tiene por qué ser secreto, no sé si se puede decir, claro. A, eh, cobro 150 dólares una única vez y bueno, te puedes ir apalancando de mis señales, de por vida yo durante la semana hago mis operaciones para mi beneficio pero también pueden copiar mis análisis mis estudiantes, es decir que si yo te digo invertí acá, es porque yo voy a invertir también, y si yo gano, tú ganas si yo pierdo, tú pierdes también, ¿no? Claro, y es algo volátil, a eso hablábamos también detrás de, de cámaras, porque es bastante volátil este mercado, hablarles que a las personas que nos estén viendo, recomendarles siempre bajo un experto, no traten de buscar la información, o eh, todo está en internet, como bien decía Abraham, pero también recomendarles que tienen que buscar a una persona que sepa hacer esto. Porque, como tú dices, puedes terminar muy endeudado O puedes llegar a perder O perder el dinero todo. de tu capital Correcto Que es, es, es muy común, ¿no? Hay algunos que agarran y, digamos, de suerte, es la verdad Le sale 3, 4 operaciones y hay que meter 100 dólares No funciona así, muchachos, la verdad Y se maneja también una gestión de capital Porque, y eso es muy importante en el trading ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como digo le sale un par de operaciones, ya quiere poner poco más la casa, como dicen vulgarmente. Lo terminan perdiendo y dicen que se estafa, que me han estafado. Bueno. Por eso es parte de la educación, la gestión de capital. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones. Por explicar más a las personas, sabrán qué es el trading. Y bueno, ha sido un placer tener tener el programa. Te agradezco, Cuyito. El gusto es mío. Eh, bueno, aprovecha este pequeño espacio. Eh, si desea, me pueden escribir. Eh, estoy en mis redes sociales como Abraham Corbera Tech, en Instagram, Facebook y nada, ahí les puedo pasar toda la información completa. Gracias. Y muchas gracias, de ese modo despedimos a Abraham que nos ha explicado más el mundo del trading, cómo funciona en mercados internacionales y si usted quiere aprender más de lo que es esto, este tipo de cosas, eh, monedas virtuales y todas esas cosas, siga con nosotros en TechVisión que volvemos a un pequeño corte. Seguimos con más de visión Es un placer estar en sus pantallas por Avia Yala Televisión. Recordarles que si ustedes quieren eh, recapitular los momentos de visión estamos en las eh, pantallas de Facebook y lo que vendría a ser Avia ya la Televisión por YouTube también. Así que vamos a, ahora a conocer más acerca de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. Por eso vamos a dar la bienvenida a Vladimir, que él es el experto en lo que es la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Todo bien? Hola, buenas Buenos días, eh, mi nombre es Vladimir Fernández, quiero agradecer la invitación de, de Jorge y de programa Tecnición, eh, para la cual estamos listos a atender las dudas que ustedes tengan. Y bueno, quiero que nos expliques Vladimir, ¿cuál es la función de la Bolsa Boliviana de Valores? Bueno, nuestra Bolsa de Valores, la que está encargada es ya aglutinar a, a tanto ofertantes como demandantes de valores ya el mercado de valores así como un mercado de tomates o un mercado de autos donde tenemos gente que demanda valores y hay otro que oferta valores el mercado de valores es el que donde se hace esa transacción también entre los ofertantes y demandantes de valores y quien permite que esto se puedan encontrar es justamente la bolsa boliviana de valores ¿no? entonces la bolsa es el ente que permite que estos dos eh, actores que son los ofertantes y demandantes de valores se pueden encontrar y donde se genera ya todo lo que es el tema del mercado de valores ¿no? entonces aquí va a haber eh, agentes que no tienen dinero quieren ir a financiarse y agentes que tienen dinero que quieren invertir y quieren generar algún reto de, de, de, de su dinero excelente ¿no? entonces eso se van a juntar en el mercado de valores y a través de la bolsa van a poder hacer una transacción entre la cual el que tiene excedentes le va a entregar dinero al que que tiene deficiencias de dinero para que puedan hacer sus proyectos ¿no? y ahí acuerdan una tasa de interés con la cual uno se está financiando y el otro está generando rentabilidad por esa inversión entonces esa es la principal función de la, de la bolsa también podrías explicar cómo una persona podría invertir para no ser estafada ya, yeah. nuestro mercado está básicamente centrado en renta fija. Prácticamente el 98% de las transacciones se hacen en renta fija y muy poco en renta variable. Entonces, eh, hay mercados mucho más desarrollados como en Estados Unidos, donde es al revés, la mayor parte de las transacciones se hacen en renta variable. Esto significa acciones, ¿no? Acciones de la empresa, como se ve en las, en las películas, ¿no? En Bolivia no tanto, en Bolivia es más el tema de renta fija. Y dentro de la renta fija, la mayor cantidad de operaciones es con depósitos a plazo fijo entonces con temas bancarios y después tenemos letras del tesoro, bonos del tesoro y después los instrumentos que emiten las mismas empresas que están listadas en bolsa, ya entonces esa es la mayor, esa es, esa es la gama de títulos que tenemos, ¿no? de las empresas, uno entra a la página web de la, de la bolsa y va a ver todos los emisores inscritos que están eh, actualmente en los cuales uno podría invertir en comprar sus, sus bonos, entonces tenemos los DPFs los bonos corporativos, los bonos bancarios que sacan los bancos, los bonos subordinados que sacan los bancos, los valores de titularización, los fondos cerrados y los fondos abiertos. Y fuera de la bolsa, lo que sería extra bursátil serían los bonos BCB Directo, por ejemplo, los que vende el Banco Central, y los bonos TGN Directo también, que no, ya no son muy populares, pero también están disponibles. Sería un extra bursátil de títulos que uno podría, podría comprar. Ahora, ¿cuál es el tema de, de que uno puede invertir en estos títulos sin ser estafado? Básicamente, hacerlo a través de entes regulados, ¿no? Entonces, el poder invertir en estos títulos, uno tendría que ir básicamente a abrir una cuenta a una agencia de bolsa, y la agencia de bolsa tiene que estar regulada y, y, y fiscalizada por la ASFI. ¿Qué herramientas eh, requerimos o necesitamos para hacer transacciones en lo que es la Bolsa Boliviana de Valores? Claro, eh, bueno la bolsa está estado implementado este tema de la bolsa bursátil hace unos años atrás, en los cuales eh, bueno, yo no he trabajado en la bolsa, pero sí me han invitado muchas veces a dar cursos a través de, de la, de la bursátil ellos tienen eh, cuatro grupos me parece, la, la primera es los cursos y, y programas que ellos, que ellos manejan donde hay cursos eh, en los cuales yo participado, por ejemplo, matemáticas financieras finanzas sostenibles finanzas aplicadas eh, mindset digital, gestión de riesgo de liquidez, economía gerencial, moderación de estados financieros, análisis integral, todo lo que está relacionado con, con el tema de la empresa, finanzas, están en, en esa parte. ¿no? Entonces, son cursos que se dan cada cierto tiempo, tienen costos, entonces ahí generalmente duran una o dos semanas, y en los cuales uno puede participar y paga el costo del curso y eh, tienen derecho a ver esos cursos como tales. Después hay los webinars, que son ya también cursos más cortos, esos son generalmente eh, gratuitos, ¿no? Entonces son sesiones pequeñas en las cuales expertos en el tema comentan sobre temas específicos, por ejemplo, finanzas conductuales, eh, gestión de riesgos eh, en instituciones financieras, eh, por ejemplo, yo di un, un webinar sobre la titularización, por ejemplo, como alternativa de financiamiento, eh, cómo convertirse en un inversionista bursátil, la importancia de la regulación, el tema de, de estrategia digital. Entonces, son temas más puntuales que no necesitan que sea un curso muy grande. Entonces, son pequeños y ahí uno puede puede participar de esos webinars que generalmente suelen ser red son gratuitos, están ahí colgados incluso en las redes, uno puede entrar ahí a la página web y puede verlas seminarios antiguos. ¿no? La tercera es la, la visita a la bolsa, entonces eh, dentro del aula bursátil como parte de esa estrategia ellos tienen visitas a la bolsa, nos solicitan una visita, de hecho yo lo, lo he hecho con, con varios alumnos míos eh, cuando se podía ir todavía a la bolsa, cuando no había el tema de la pandemia, pero creo que pues lo están retomando. ¿no? Uno solicita ir y visitar a la bolsa para que hagan una explicación de cómo funciona el mercado, eh, uno puede conocer las instalaciones y tener una charla con ellos sobre el mercado de valores. Y finalmente tiene el tema de los innovadores de mercado, que también he participado como jurado y también como, eh, digamos, eh, digamos de, de, de toda esa actividad alguna vez que, que me invitaron, en la cual es, eh, invitan a los estudiantes a participar, a hacer desarrollo, investigación sobre, sobre el mercado de valores y concursan entre ellos para ver quiénes tienen quién quién los mejores trabajos. ¿no? Entonces es una parte del compromiso que tiene la Bolsa con la cultura bursátil del país y, y la idea es fomentar la investigación, ¿no? entonces que ellos puedan, los estudiantes de los últimos años de, la, no, de, de las universidades eh, puedan generar documentos interesantes que puedan ser, puedan generar un aporte, digamos, al desarrollo del mercado bursátil en Bolivia. Perfecto, muchas gracias Vladimir por haber explicado más acerca de lo que es la Bolsa Boliviana de Valores y cómo la tecnología ha mejorado en este sentido para que las personas puedan hacer inversiones desde sus casas. Muchas gracias y ha sido un placer tenerte en el programa. Gracias Jorge a ti por la invitación y un saludo a todos. Que tengan un buen día. Y bueno, él fue Vladimir el encargado del que fue la bolsa boliviana de valores Y nos estaba explicando este sentido de las inversiones que ustedes pueden realizar Y podrían ir eh, en modo tecnológico También pueden visitar eh, la página web donde vamos a dejar en pie de pantalla Pero también vamos a preguntar a las personas que conocen sobre lo que es las monedas digitales Vamos con... Hola, sí, conozco lo que es una moneda digital, uh, creo que es un valor que se puede negociar en, en bolsa y también dentro de lo que son las bancas digitales de hoy en día. Eh, sí, sí conozco, bueno, eh, es algo que no se puede tocar, ¿no? pero tiene un cierto valor digitalizada y controlada por el usuario. Eh, moneda digital, yo, a ver... Pienso que la moneda digital es eh, vía electrónica, o sea como una tarjeta. Bueno, piensa no mi idea, ¿no? Pero después de una moneda digital, aparte, pueden ser las tarjetas de débito, nada más. Eh, bueno, a mi parecer, la, o a mi conocimiento, eh, son monedas que se pueden desarrollar de forma digital. Eh, no tienen respaldo... Como nosotros, digamos, de los bolivianos, tenemos la, el respaldo que es el dólar Y estas son de forma digital eh, Bueno, a lo que tengo entendido es, es igual digamos, que el dinero que nosotros tenemos, monedas, eh, billetes, no sé tal vez Pero en, en el internet, por decirlo así, servicios eh, eh, que están en páginas, algo así bueno, lo que tengo entendido, la moneda virtual es un, un medio de pagos, podría decir. Sí, sí son tipos, clases de criptomonedas que también se negocian en bancas digitales, pertenecen al blockchain y... Bueno, dentro de las regulaciones de otros países, son valores que son total, totalmente negociables y están dando los créditos a sus tenedores. Eh, sí, básicamente sería lo que comúnmente llamamos los bitcoins, ¿no? Todo lo que es digital es una, un programa que te permite tener dinero virtual. Mm, Bitcoin, no, no lo escuché. Sinceramente... Eh, no, es la primera vez. Eh, a lo que he ent entendido, la Bitcoin igual es una moneda que está en el servicio así de internet que igual sirve para comprar productos o intercambiar por los servicios en algunos países que están habilitados. Ah, la moneda de Bitcoin sí lo tengo conocido, pero la otra moneda de NFT No lo tengo tan entendido A lo que tengo entendido la moneda de Bitcoin Es como una transferencia de pago Pero sin tocar el dinero Como una transferencia, algo así Claro que sí, eh, me parece muy rentable Aunque todos sabemos que es un mercado finito Que tiene una duración eh, Son muy rentables Y además de seguras Depende del reglamento, ¿no? Todos tienen su normativa de acuerdo al país y de acuerdo a la sociedad también. O sea, por ser un joven, digamos, tecnológico, sí, podría invertirlo, pero no sé si la sociedad, especialmente en nuestro país, estaría adecuada para adoptar este paso tan grande, ¿no? Sí, puede ser, pero no conozco mucho, digamos, sobre el tema, digamos. Tendría que ver lo primero el tema y recién, digamos, ver si puedo invertir o no invertir. Eh, si es para mi, si me, si es que me facilitarían algunas cosas que, que pueda hacer o algo si, si tendría más información, ¿no? De eso pues depende al caso. Eh, yo creo que no, porque digamos, no es un eh, tema muy conocido aquí en Bolivia y es algo en lo que es un campo en el que yo no me relaciono mucho. Sí, yo creo que sí puedo invertir. Claro, un saludo a Tecnovisión, mi nombre es Rudy Montes de Oca, todo lo mejor. Eh, yo soy Franco Bustillos, un saludo para Tecnovisión. Eh, yo soy Limber Mamani, eh, le mando un saludo a Tecvisión. Eh, mi nombre es Helen Diana Mamani, eh, un saludo a Tecnovisión. <risa> un saludo a Tecvisión, eh, mi nombre es Guara Alejandra Quispe. Uh, un saludo a Tecnovisión, mi nombre es Diana Raquel Visa Mamani. Bueno Mike, bienvenido al programa, es un placer tenerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar en este nuevo emprendimiento de, de, de Bellada y pues eh, eh, gratamente sorprendido por la temática, ¿no? Porque creo que todo el mundo está tratando de entender cómo funcionan estas criptomonedas y el mercado financiero alrededor de las criptomonedas Entonces creo que va a ser una bonita charla Perfecto. Quisiera que empecemos un poco con las monedas digitales. ¿Cuáles son? Y, obviamente, ¿qué, qué son en este tema? ¿no? A ver, las monedas digitales, digamos, se, se han generado en una lógica eh, de poder, eh, primero, eh, reemplazar al dinero físico, ¿no? Al billete físico. Entonces, eh, claro, nosotros, por ejemplo, y eh, hablamos de una generalidad aquí en Bolivia, manejamos nuestras cuentas de ahorro y ya nuestras cuentas de ahorro pueden hacer pagos vía QRs o nuestras tarjetas de débito pueden eh, ser utilizadas para hacer eh, pagos efectivos que se generan débitos en las cuentas bancarias, digamos. ¿no? O sea, ese es un proceso casi ya normal. Entonces. Eh, en esta lógica, lo que ha sido generando es un mercado, ¿no? Un mercado de papel, eh, bueno, de, de, de, de, de, de, de, de una moneda virtual, ¿no? De, entendiendo que esta moneda virtual tiene una suerte de oferta y demanda. O sea, no Entonces, al final del día, cada moneda, cada billete, digamos, el boliviano o el peso argentino, eh, el, el sol peruano, ¿no? O sea, son monedas que fluctúan. En términos de oferta y demanda de otras monedas, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que al final los economistas llamamos el tipo de cambio. Ahora, el, en el caso, digamos, de las criptomonedas, es una, es una moneda, es un tipo de, de intercambio más por bienes y servicios, pero que ha empezado a fluctuar de manera muy, muy interesante, ¿no? Diciendo, a ver, ¿Qué pasa si yo ahorro en criptomonedas? Entonces la demanda por criptomonedas ha ido subiendo y por ende los precios de la criptomoneda han ido subiendo y su capacidad de intercambio por bienes y servicios ha tenido el mismo comportamiento. ¿no? Entonces, es un fenómeno bastante interesante basado también en, en, un, en una suerte también especulativa no sobre, sobre qué podía pasar con un ahorro en criptomonedas. ¿no? Entonces... Eh, eh, entiendo que mucha gente veces se ha vuelto rica de la noche a la mañana, ¿no? porque claro, le ha subido, digamos, bastante el precio de la cantidad de, que, de criptomonedas que tenía y ahí ha podido intercambiarnos rápidamente por efectivo, por dinero o por bienes y servicios, ¿no? y generar, digamos, otro tipo de negocio entonces, esto, esto, es, esto es muy interesante lo que ha pasado digamos, en, en los últimos años en respecto a las criptomonedas pero sí también ha generado hartos alto valor de mercado especulativo, eso quiere decir que eh, eh, entendiendo de que estos estas eh, monedas no tienen definitivamente un comportamiento racional en el mercado... Terminan teniendo hartos, eh, hartas variaciones, muchas variaciones, pero eh, basadas en especulaciones, ¿no? Y estas especulaciones pueden ser positivas, pueden ser negativas, puede quedar gente muy rica y puede quedar gente muy pobre, la verdad. Entonces, los riesgos sobre sobre el tema de criptomonedas son bastante altos. entonces de pronto, sí, eh, como te digo, es un mercado interesante, es algo inexplorado todavía en Bolivia, pero que los riesgos definitivamente son bastante altos. Bueno, Mike, también quisiera que nos comentes que, eh, dónde cotizan estas criptomonedas y dónde podríamos eh, invertir en caso de que una persona quisiera hacerlo. ¿Y cuáles serían los riesgos eh, respecto a estas? Partiremos por la última, que es la más interesante en realidad. ¿sí? Eh, a ver, lo primero que hay que saber para, para empezar a manejarse en criptomonedas es en, en entender un poco al mercado financiero, ¿no? a, al mercado de valores. Aquí en Bolivia tenemos un mercado de valores bastante pequeño que fluctúa alrededor de los depósitos de plazo giro que tienen las entidades financieras. ¿sí? Muy pocas empresas generan un, una cantidad de, de acciones para la bolsa y vean acciones, digamos, se valorizan o se recapitalizan. Eso no pasa mucho en Bolivia, pero en el mundo de verdad, yo le digo, las cosas son muy diferentes, ¿no? Eh, Microsoft, Netflix, eh, eh, Apple, eh, y bueno, desde Disney Plus, no sé, te puedo hablar, por lo menos, una veintena de, de empresas que tienen una variabilidad de sus acciones y son bastante interesantes. Entonces, este, este fenómeno ya es analizado, digamos, mucho en términos de algoritmos predictivos. Y tú logras entender cómo funciona esta predicción, este comportamiento de variaciones de, de X y Z mercado, digamos, ¿no? Lo, hablemos de los streamings de, de, de películas, ¿no? Entonces, estos tienen un comportamiento, hay una demanda del servicio y esa demanda genera, digamos, una suerte, como te digo, de algoritmo de comportamiento. Y claro, hay mucha gente analizando eso y al final del día, si logran entenderlo, o más o menos funciona, predicen ese comportamiento, lo que seguramente va a pasar es que van a poder ganar unos buenos pesos. Pues entonces se, se aprecia, tú compras el día de hoy una acción en 10 dólares y resulta que mañana cuesta 20 y decides venderla, te recapitalizas en un día, digamos, al, al 100%. Entonces, ¿eso pasa? Pasa, definitivamente. Porque, claro, estás, estás entendiendo cómo funciona el mercado y estás haciendo una apuesta. Ahora bien, el, el, el mercado de las criptomonedas tiene igual esta variabilidad y tiene un algoritmo predictivo te lo aseguro obviamente que eso yo lo dejo a, a econometristas mucho más mucho más especializados de pronto porque no es, no es fácil en definitiva no creo que sea algo que algo que lo haga mucha gente pero sí te aseguro que hay un, una, una lógica la cual o eh, un patrón que determina el comportamiento de los precios de, de, estas, de estas criptomonedas ¿no? Entonces, eh, en, en principio, si alguien quiere animarse a hacer esto, tiene que entender, tiene que entenderlo, o sea, cómo, cómo es, ¿cuál es el comportamiento de, de las variaciones que tienen estas estas eh, criptomonedas? Ahora, las plataformas que han empezado a trabajar en estos eh, en, en estas eh, criptomonedas, pues ya son muchas, ¿no? Creo que es, eh, entiendo que por ejemplo y e Toro es una es una plataforma que lo que te ayuda un poco a hacer, a hacer el adoctrinamiento perdón la capacitación para entender un poco cómo funciona entonces si tú te animas allá a hacer inversiones ya bueno ahí puedes creo que poner tu platito. O sea, puedes hacer una transferencia a la aplicación y empiezas a mover tu, tu plata en acciones reales digamos no entonces hay, este, este, hay una serie, ya te digo, de aplicaciones que están eh, ya impulsionando, primero en este mercado de valores, ¿no? O sea, el mercado de, de acciones y de valores de, de diferentes empresas y que no necesariamente que estar en el país. Vamos ¿no? a cosas bastante interesante Lo mismo está pasando con poder adquirir estas criptomonedas que, como te digo, al final del día es un producto más, es un, es un, es un bien más que va a tasar, que va a tener un precio en términos de la demanda y oferta que se tenga. Entonces, ahí, bueno, me tengo un trabajo de investigación pendiente que creo que les debo para poder darles un pool de, de, de, de aplicaciones. Eh, mira, eh, he visto un par, no, no los tengo ahorita en la mente, pero mira, eh, eh, entiendo que esto ya se puede hacer y no necesitas estar en los Estados Unidos o tener una tarjeta de crédito eh, de American Express, digamos, ¿no? O sea, ya puedes utilizar incluso tu tarjeta de débito para generar una transferencia a XYZ Banco y tengas valores que te puedan transar, ya sea en criptomonedas o, o en el mercado de valores. Muchas gracias, Mike. Ha sido un placer tenerte en el programa. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Obviamente vas a estar invitado, pero eh, ha sido un placer tenerte, Mike. No, pues a las gracias. Estoy... Un poco más bien, eh, avergonzado por los tiempos que les he hecho esperar, pero siempre gustoso de, de, de conversar. Y seguimos con más de tech visión y nos encontramos con Víctor Jiménez, responsable en comunicación. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermano. Gracias por visitarnos pues, acá en la GTIC. No, pues para nosotros es un placer. Quería que nos hables más del evento del First Global Bolivia. Bueno, sí, estamos ya en la sexta final, hemos tenido que prolongar eh, las fechas de, de la interdepartamental por el mismo tema de que se han eh, prolongado las vacaciones invernales en el sector regular educativo y bueno, ahora estamos pues a partir del 8 de agosto, ya iniciando los torneos interdepartamentales, eh, empezamos en Pando el 8, el 10 en Beni y el 12 en Santa Cruz de agosto. Perfecto, Víctor. Ahora quiero que nos expliques un poco más acerca del evento. ¿Cómo son las categorías? ¿Quiénes pueden participar? Eh, ¿Existen tutores? Eh, todas esas partes, por favor. Sí, hemos eh, considerado dos categorías para esta versión del First Global Bolivia. Tenemos la categoría tecnólogos eh, disruptivos, que consiste en conformar equipos de tres estudiantes más un tutor. Eh, ellos deberán cumplir eh, un reto que también ya está en nuestra página web eh, y bueno el día del torneo departamental tendrán que traer sus prototipos sus robots para cumplir de la mejor manera este reto la segunda categoría son inventores disruptivos que consiste en conformar eh, eh, bueno el equipo de un estudiante más un tutor ellos eh, deberán identificar necesidades eh, diarias del cotidiano vivir ya sea en la comunidad en la familia en la sociedad etcétera y deberán darle soluciones tecnológicas eh, y y eso pues tienen que traer y presentar el proyecto del día del torneo departamental. Perfecto, Víctor. También quisiera que hablemos un poco de la premiación. ¿Cuáles son los premios respecto eh, a estas categorías? Bueno, en realidad hay premios individuales y también hay premios colectivos, pero creo que el, el mayor, el mayor eh, incentivo para nuestros estudiantes es poder representar a nuestro país, obviamente con todos los, los gastos logísticos eh, que lo estamos cubriendo como gobierno, eh, ese creo que es el mayor aliciente incentivo que tendrían que tener nuestros estudiantes, más allá del, de los eh, eh, otros alicientes individuales que también nuestras empresas, quienes que están auspiciando este torneo, nos están dando, ¿no? Perfecto. En la parte de representación están yendo a concursar en Suiza, ¿verdad? Esta nueva sede del Global Challenge, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo son las categorías y cómo representarían y en qué fecha sería para que las personas tengan más conocimiento de esto? Bueno, en primera instancia, como decíamos, la primera etapa va a ser en los nueve departamentos a partir del 8 de agosto y ya para el 17 y 18 de septiembre tendremos pues a nuestros representantes interdepartamentales. De cada departamento están yendo 12 personas, obviamente en ambas categorías clasificados, quienes estarán visitándonos en la ciudad de Sucre para hacer el torneo nacional, ¿no? el Firs Global Bolivia. Ahí escogeremos a los ocho eh, participantes, ocho representantes bolivianos, que irán al First Global Challenge en Suiza, que se desarrollará a partir del 16 o oh, perdón 13 de octubre. ¿no? Entonces ese es eh, más o menos el cronograma completo de actividades para este torneo. Bueno, muchas gracias Víctor y bueno, vamos a mandar lo que va a ser la nota, la invitación por parte de la gente. A todas las personas que quieran concursar, ya saben, eh, las categorías están dadas y por favor participen y, y no ven la tecnología. Muchas gracias Víctor, y tener un placer en él. No, gracias a ti hermano y bueno, recargar la invitación a nuestros estudiantes de secundaria entre 14 y 18 años de edad, simplemente tienen que entrar a la página web de la AGTIC, www AGETIC www.agetic.gov.bo, ahí está toda la información necesaria. Y si tienen alguna duda, vi, eh, pueden escribirnos a nuestras redes sociales que estamos atendiéndoles con mucho gusto. No se diga más, vamos con la invitación. Queremos conocer tu talento en robótica y tecnología. Por eso lanzamos el First Global Bolivia rumbo al torneo de robótica más grande del mundo. En el que jóvenes de 14 a 18 años pueden demostrar sus habilidades en robótica. First Global, Global Challenge, Challenge 2022. 2022. Del 7 de junio al 17 de julio. Las categorías son inventores disruptivos, compuesto por un estudiante y su tutor. Tecnólogos disruptivos, compuesto por equipos de tres estudiantes y su tutor. Mayor información en las páginas de AGTI. Porque nuestra revolución también es tecnológica. Estamos saliendo adelante. AGETIC, digitalizando el Y bueno, ya llegamos a la parte final lo que es Techvisión es un placer estar en sus pantallas como cada martes estábamos, ahora estamos los jueves, para que ustedes no se pierdan de ningún tipo de información de lo que es la tecnología. Ha sido un placer tenerlos, ya saben, eh, yo he sido Jorge Coca, para mí es un placer llevarles toda esta información de tecnología y nos vemos en la siguiente.